Soy María, soy alumna de Educación Infantil en CSUR CTM, Málaga. Y hoy, 23 de abril, como es el día del libro, pues quiero contaros una historia que se titula La ballena Macarena y va dirigida especialmente a niños de 2 a 3 años. La ballena Macarena. Genial, decía Macarena. Hoy es mi cumpleaños, le diré a mis amigos del mar que están todos invitados. Pero la ballena Macarena tenía un pequeño problema, y es que no le gustaba ducharse. Sus amigos le decían que para estar guapos y tener buena higiene, hay que bañarse. Macarena muy contenta, empezó a organizar su fiesta de cumpleaños sin que le faltara ni un mínimo detalle. A la hora de la fiesta, solo fue su amiga Uga la tortuga, y le dijo que todo el mundo del mar decía que ella olía mal. Macarena, muy triste, se puso a llorar, y su amiga Uva, con cariño y dulzura, le dijo que una ballena tan rellena tenía que lucir bella. Macarena, muy confusa, no sabía qué responder, y se dejó ayudar por su amiga Uva, la tortuga. ¡Genial! ¡Maravilloso! Ahora brillas más que las ostras del mar. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Hugo la tortuga me ha servido a ayudar. Desde entonces, Macarena siempre va bella, limpia y hermosa, y todos piensan que es maravillosa. Espero que haya gustado y muchas gracias.